Hoy, en Noches de Census, Plan Personal de Retiro. Presenta, maestro en impuestos, Pedro Carlos Ramírez. Y como invitada especial, licenciada en Contaduría pública, Verónica Hernández León. Pues qué tal, buenas noches amigos. Nuevamente los saludo, su servidor Carlos Ramírez, en esta nueva emisión de Noches de Census. Hoy, 19 de enero del año 2022, pues me complace saludarlos. Eh, pues me complace también eh, tener esta audiencia y les pido que podamos compartir este programa para que, pues, cada día seamos más. El día de hoy tenemos un tema bastante importante y especial, considero yo. Eh, nos vamos a salir un poquito de la parte fiscal que hemos tratado en estos programas anteriores, pero también es bastante importante eh, abordar estos temas de plan personal de retiro. Y para esos efectos tenemos eh, nuestra invitada del día de hoy que también pues me complace personalmente, mi compañera, mi amiga, la licenciada Verónica Hernández León, que también pues estudiamos juntos por ahí en la Universidad Autónoma Viento Juárez de Oaxaca, de donde también egresó su servidor, y pues ya en un ratito más la vamos a presentar, vamos a leer parte de su semblanza, y pues la van a conocer. Entonces, el día de hoy les pido que, pues, compartan ahí la transmisión, y pues vamos a esta parte que ya es tradicional en nuestro programa de las noticias, para después pasar a la presentación de nuestra invitada el día de hoy, y proseguir al desarrollo de nuestro tema. Pues nos vamos a las noticias y regresamos. Ok, pues amigos, Omicron, ¿cuáles son los síntomas de larga duración? Los síntomas de esta variante del virus que genera el COVID-19 pueden durar hasta cinco días. Un cin 58.5% de los casos positivos registrados a nivel global son por Omicron, de acuerdo a la OMS. Omicron, la variante predominante del virus que genera la enfermedad del COVID-19, se ha convertido en los últimos meses en el escenario central de la pandemia ante su alto grado de transmisión. Aunque se ha informado sobre sus síntomas, hay quienes aún desconocen la duración. El 58.5% de los casos positivos a nivel global son por Omicron y los síntomas podrían llegar a durar entre cinco, entre 3 y 5 días, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Como segunda noticia tenemos, ¿dónde conseguir el tratamiento? lópez gatel aclara la ruta de las pastillas contra el COVID. Autorización de las pastillas es de emergencia y, por lo tanto, acotada. Adultos entre 50 y 60 años de edad asistieron para recibir la vacuna de refuerzo contra COVID-19. Las pastillas de la farmacéutica Merck y Pfizer, que ya autorizó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, para el tratamiento del COVID-19 serán usadas de forma exclusiva por el sector público, pero no se descarta compartirlas con hospitales privados, comentó Hugo López Gatel, subsecretario de Salud, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tienen indicaciones muy específicas y esto será igual que la vacunación, un programa del gobierno de México para que estos medicamentos lleguen directamente a las personas, que tengan una indicación médica de uso, explicó. Y como tercera y última noticia tenemos recesión en puerta. Anticipan caída del PIB en cuarto trimestre. Con el resultado de diciembre de el indicador oportuno de la actividad económica, la economía registraría una caída cercana al punto cinco durante el cuarto trimestre y sumaría a su segundo trimestre en números rojos a tasa anual. El IOAE anticipa una caída anual del punto de la actividad económica. La economía mexicana se estancó en diciembre pasado y apunta a una contracción durante el cuarto trimestre con lo que sumaría dos trimestres a la baja, lo que genera la posibilidad de una recesión de acuerdo con analistas, los resultados del indicador oportuno de la actividad económica IOAE del INEGI, estiman que el indicador global de actividad económica IGAE se mantuvo sin cambios en el último mes del año pasado con respecto al mes previo. Con este resultado, la economía registraría una caída cercana al punto cinco por ciento durante el cuarto trimestre y sumaría a su segundo trimestre en números rojos. Pues bien amigos, estas han sido las noticias de esta semana y pues vamos a regresar con nuestro programa para presentar a nuestra invitada especial del día de hoy, la licenciada Verónica Hernández León. Regresamos. Pues bien, amigos, esta noche 19 de enero del año 2022 ya nuestro segundo programa de este año, pues me complace saludarlos, como siempre, su servidor Carlos Ramírez, también a nombre de Census Capacitación, a nombre del maestro Antonio Aranda, que eh, me, me, me dio la oportunidad de poder conducir este programa que tenía a cargo él. Pues hoy tenemos una invitada para mí bastante especial, ya que fue mi compañera ahí en la universidad, en la, siempre me complace decirlo, en la Honorable Facultad de Contaduría y Administración de la UAPCO, pues me voy a permitir presentar a la licenciada en Contaduría Pública, Verónica Hernández León. Ella es egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAPO, también es asesora financiera desde el año 2014, agente de seguros certificada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También es intermediaria de las aseguradoras Scandia, Allianz y AXA Seguros. También tiene su programa así como su servidor en el podcast El Maratón de las Finanzas Personales en Spotify. Pues amiga Vero, un gusto tenerte aquí eh, en este tu programa, tu servidor Carlos Ramírez, pues ya nos conocimos por ahí en la en la facultad, en la universidad, y después de, yo creo, ya bastantes años, pues nos volvemos a encontrar aquí en programas y haciendo lo que nos gusta, ¿no? Haciendo parte del de compartir con, con este público, el compartir eh, programas, el compartir temas que yo creo que son de, de utilidad. Y el día de hoy vamos a tratar un tema bastante importante que a muchos nos importa, como es el plan personal de retiro. Tal vez ahorita, como siempre les digo en mis programas, me siento joven o nos sentimos jóvenes, pero esa juventud no va a durar siempre, ¿no? Entonces hay que ir pensándole, hay que ir viendo qué va a pasar en un futuro, hay que ir viendo que tal vez la Forre no nos va a alcanzar, si es que estamos asegurados, que es, si es que somos emprendedores, ni siquiera estamos inscritos ahí en el seguro de, eh, de retiro, cesantía de en edad avanzada y vejez, como son los ramos normales. Pero para eso tenemos aquí a nuestra experta del día de hoy, a la licenciada Verónica Hernández León. Pues te doy la palabra, amiga, para que te presentes aquí con nuestro auditorio y podamos pues iniciar nuestra plática del día de hoy. Hola, buenas noches. Muchas gracias, amigo Carlos, por la oportunidad de estar aquí con ustedes transmitiendo desde la página de Census Capacitación y estamos en Noche de Census. Para mí es un honor compartir este tema con mi amigo Pedro Carlos. Efectivamente, estudiamos juntos en la universidad y hoy me siento como en una exposición de la universidad. Estoy asesora financiera, contadora pública de profesión y asesora financiera por pasión. Y hoy les voy a compartir el tema del plan personal de retiro, la importancia para que empecemos a ahorrar para nuestra vejez y nosotros mismos nos demos este regalo de tener el retiro de nuestros sueños Claro amiga, pues vamos a empezar aquí con algunas preguntas algunas cuestiones que yo creo que nuestro auditorio le interesa saber con respecto a qué es un plan personal de retiro, cuestiones importantes que vamos a ir abordando en este desarrollo de la plática y la pre primera pregunta que, que te quiero hacer es de acuerdo a esas estadísticas o cuáles son esas estadísticas que los mexicanos ahorramos para el retiro, porque sabemos que, pues como profesionistas, como trabajadores, pues muchas veces decimos, ah, pues el retiro se ve muy lejano, ¿no? Nos sentimos jóvenes, como te decía en un principio, y, y pensamos que la vejez o, o aquella etapa de retiro está muy lejana. Pero cuáles son esas estadísticas de los mexicanos para, eh, eh, para ahorrar precisamente para este retiro? Así es, según contar la, el porcentaje de ahorro de retiro en nuestro país pues es muy bajo, ¿no? Apenas el 11% de los mexicanos está ahorrando para su vejez. Efectivamente, amigo Pedro, como tú comentas, de repente nos sentimos muy jóvenes. Nosotros estamos en los 30, todavía muy jóvenes, pero estamos en el momento ideal para empezar a planear nuestra estrategia o ese retiro que queremos. Puede ser que lo vemos muy lejano, ¿no? Porque de repente si yo te pregunto hoy, Pedro, ¿a qué edad te gustaría dejar de trabajar? Yo siempre le digo a las personas que asesoro, no es tanto de que ya dejes de trabajar y te la pases en tu casa, pero que ya no trabajes para satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Que ya tengas una tranquilidad económica después de haber trabajado tantos años y tengas también un estilo de vida que deseas y tranquilidad financiera. ¿A ti a qué edad te gustaría dejar de trabajar, retirarte? No, pues yo, yo, yo ya me canso a esta edad, ¿no? <ríe> yo, yo ya me canso, dijeron, este, todavía, me, todavía estoy joven, siento a sí. los 33 años de edad, pero, pero yo creo que la meta de, de los profesionistas en algún momento, pues ya es llegar, para mí, para mí como a los 45, 46, 47, mucho. Eh, ya empezar a generar cuestiones que trabajen por ti, ¿no? Como, como es el, el, el tema de ahorita, ¿no? Ahorita estamos generando algún capital intelectual, cuestiones ya un poquito subjetivas, tan, no tanto materiales, pero sí, sí, no, sí nos gustaría en algún momento el hecho de, de eh, esa, ese trabajo que lo hace uno, dijeran, el trabajo siempre se tendría que hacer por un gusto, ¿no? Pero pues sabemos, o hay muchas personas que el trabajo se hace por la necesidad, por la necesidad de, de sobrevivir o de sobrellevar la situación económica, ¿no? Del llevar el sustento a la familia, cuestiones de ese tipo, pero llega el momento en el que se hace uno esa pregunta que nos hace aquí la, la licenciada Vero, de en qué momento tú te quisieras retirar o a qué edad tú te quisieras retirar. Y retirar en el sentido, entre comillas, como decía ella, no dejar de trabajar porque tal vez estás haciendo lo que a ti te gusta y para otros es un trabajo. Tal vez retirarte en el sentido de que esa necesidad ya se, eh, ya se eliminó, que esa necesidad ya está cubierta por un fondo, ya está cubierta por ciertas eh, estrategias que se implementaron desde ahorita en tu juventud para efectos de que cuando llegue esa edad, pues lo pudieras implementar. Eh, para, para proseguir con, con, con esta, esta plática, te preguntaría, Vero, ¿cuál es la importancia de ahorrar para el retiro y cuál es la edad indicada para in iniciar un plan personal re de retiro? Porque ahorita te pudiera decir, ahorita, ¿sabes qué? Tengo 33 años, eh, ya se me pasó o ya se me fue el tren, eh, estoy en edad, ¿cuál es la edad que tú recomiendas para iniciar el retiro? ¿Qué tal que por ahí nos están viendo y yo creo que sí? Personas de más de 30, de 40, oye, pues ya estoy muy grande, ¿no? ya ya estoy llegando para allá, ¿ya qué puedo ahorrar para mi retiro? ¿Cuál es la edad? O si podemos a, hasta cierta edad poder ahorrar para nuestro retiro. Esta es una pregunta muy importante, ¿cuál es la edad para empezar a ahorrar para nuestro retiro? La sugerencia es que desde que empecemos a generar nuestro primer ingreso, empecemos con el hábito de ahorrar mínimo el 10% de nuestro ingreso, para metas a mediano largo plazo y también entra ahí la estrategia de retiro. Efectivamente, nosotros ya estamos en 33 años, Pedro, 34 su servidora, entonces estamos también en un excelente momento, estamos en nuestra etapa de, de productiva, de poder generar mayores ingresos y también, ¿no? Que vamos, nos vamos esforzando para que estos ingresos vayan creciendo. Entonces, mi recomendación es que mientras más joven inicias es mejor. ¿Por qué? Porque con una aportación cómoda hay planes personales de retiro que se pueden iniciar desde $1,500 pesos mensuales. El largo plazo, el tiempo, es, va a ser el factor importante para que tu dinero crezca, el famoso interés compuesto. Ahora, también porque es importante empezar joven. De repente, pues si nos escucha alguien de 25, 30, 45, pues puede ser que el de 25, 30 diga, ¡Ay, no, yo estoy muy joven, qué flojera! pensar en el ahorro para el retiro, me falta mucho, pero la esperanza de vida en México también ha aumentado, ¿por qué? Por los avances de la medicina, también el índice de nat nat natalidad pues ha disminuido, ¿no? Antes las familias pues tenían seis, nueve, once hijos, vemos a nuestros abuelos que de repente decían que este era su plan de retiro, ¿no? Los hijos, los <risas> hijos los iban a apoyar para su vejez, entonces si ahora las Parejas de repente tienen solo uno o dos hijos, o también está la tendencia de que ya no quieren tener hijos. Pues México se ve, se prevé o se, se tienen las estadísticas que en un futuro va a ser un país de gente de mayor edad y que tal vez no ahorre para el retiro, ¿no? Se tiene estimado que en el 2050, en el año 2050, viene el tsunami de un México pobre y con viejitos. Entonces tenemos que cambiar esta estadística. Esa es mi función como asesora financiera, fomentar la cultura del ahorro, la disciplina, hábitos que nos ayuden en nuestras finanzas personales. Y me encanta aquí compartir con mi amigo Pedro Carlos, porque él lo dijo muy bien, ¿no? Yo considero que él ama y le apasiona lo que hace igualmente. Yo amo lo que hago, es mi profesión, mi visión, mi propósito de vida, ayudar a las personas. Entonces, hay que inculcar esta parte de fomentar el ahorro, ya sea que a mediano, largo plazo o también corto plazo, ¿no? Ahora también. Vamos a suponer que alguien de 35 años, voy a poner un ejemplo, puede decir, pero ¿cuánto necesito ahorrar para el retiro? ¿Por qué? Porque si vamos a iniciar con una meta, es importante saber para qué quiero ahorrar, puede ser tu retiro. Dos, ¿qué tiempo debo de ahorrar o qué tiempo tengo para ahorrar para mi retiro? Vamos a suponer que este Carlos tiene 35 años y él se quiere retirar a los 60 años. Entonces, el plazo de ahorro que tiene son 25 años. Ahora, su esperanza de vida, en este ejemplo, Carlos va a vivir solamente 80 años. Ahora, Carlos tiene que garantizar, una vez que llegue a sus 60 años de edad de retiro, 20 años a sus 80 años, que es el tiempo en que se supone que se va a jubilar o que va a retirarse, ¿no? ¿Cuánto va a necesitar Carlos? Si Carlos quiere retirarse, ejemplo, con 30 mil pesos al mes, vamos a multiplicarlo por 12, son este 360 mil lo que necesita al año. Si esos 360 mil los multiplicamos por 20 años de edad 60, 80, que va a vivir, este ya dejando de trabajar, pues necesita 7.200.000. Esto es un ejemplo de 30.000, ¿no? Ahora, si sí Carlos desea un pues de 15 mensuales durante 20 años, pues va a necesitar 3.600.000 y él decide, no, pues yo quiero 10.000. Con eso vivo bien y tengo un retiro tranquilo y digno, este diez mil mensuales en 20 años, pues son dos millones cuatrocientos. Ya que tengamos los números, entonces ahí debemos de in, la, iniciar una estrategia, ¿no? Que nos ayude a través del tiempo a juntar esa cantidad. Obvio, no todo lo vamos a juntar también con el plan personal de retiro, podemos tener otras alternativas, diversificar, como puede ser bienes y raíces, algunas otras inversiones, ahorros en otras estrategias, pero sí la importancia del plan personal de retiro, porque yo qué les comento como asesora, de repente, pues, las personas de treinta, 40 están más enfocados en la familia, en si hay hijos, en los hijos que estudien hasta la universidad, y cuando los hijos terminan la universidad, se da cuenta que ya están en los 50, 55, 60 años. ¿Por qué? Porque también nuestra generación, cada vez el tema de la maternidad pues es, ya no es como antes, ¿no? Que a los 18 20 años vemos que es un ejemplo yo, ¿no? Yo todavía, a mis 34, yo todavía no soy mamá. Entonces, el tema de la maternidad de repente se llega a posponer y se van a juntar varias metas, ¿no? Entonces, esa es la importancia de que yo te invito hoy a que te sientes a pensar qué retiro quieres, cómo te ves en un futuro. También me siento con muchas personas y me dicen, ay ¿Para qué pensar en el futuro? Igual y me muero antes, pero si no te <risa> mueres antes y tu esperanza de vida es mayor a 80 años. Yo también les digo, si yo, este, de las personas con las que asesoro, luego me dicen, no, pues yo no quiero fallecer, tal vez me gustaría vivir 100 años, ¿no? Pero si te quieres retirar a los 60 y vives 100 años, ¿cómo vas a sobrevivir esos 40 años? no Entonces... Que llegar a vivir mucho tiempo sea una bendición y no sea una complicación porque en nuestra vejez no vamos a tener con qué satisfacer las necesidades básicas. Le, ese, compartía también un ejemplo hace rato, igual este, hablaba del plan personal de retiro, vamos de repente al súper y sí vemos personas de la tercera edad, de edad como cerillitos, ¿no? Entonces debemos de planear nuestro retiro. Claro amiga, pues, Bastante importante esta, esta parte de, de la proyección en un futuro, como decías, eh, pues uno no sabe hasta cuándo va a vivir, pero qué tal que voy a vivir mucho más de lo que pienso y, y, y, y no, no planeo, no prevengo esta parte de los fondos que voy a utilizar en un futuro. Ahorita le vamos a dar lectura a algunas preguntas que nos está haciendo aquí nuestro auditorio y me complace saludar también por aquí, creo que que vi, que nos dio like aquí, yo creo que es una, le, una leyenda personalmente, yo creo que ta, tú también lo conoces por ahí, el maestro Pepe Soto, una leyenda en seguridad social, en, en, en Afores, en cuestiones de este tipo, un gusto que nos esté viendo el maestro Pepe Soto. Y Saludos, pues, al, maestro Pepe. Al rato también pues los esperamos, aprovechando, aprovechando el comercial, a las nueve de la noche tenemos el programa de eh, Rompiendo Paradigmas, precisamente con nuestro... Nuestro director, el maestro Antonio Aranda, uno también de los maestros que considero una leyenda en materia de NIF, el maestro Martín Rojas Tamayo, el maestro eh, Pepe Soto, como lo acabo de comentar, el maestro Salvador, que también en algún momento también eh, pues he, he comentado ahí algunas cosas ahí en redes sociales con él, y por último el maestro no más importante que me complace también haberlo ya conocido en persona, el maestro Enrique Corona, pues a las nueve de la noche los esperamos ahí en su programa Rompiendo Paradigmas. Eh, como otra pregunta, amiga Vero, pues, ya estuvimos hablando de de esta parte de prever el futuro, prever el retiro, prever estas cuestiones que nos importan, o nos tendrían que importar como personas eh, económicas, me voy a, a permitir decirlo así, porque Toda esta parte del retiro, toda esta parte de la planeación. Gracias, maestro Pepe Soto, por ahí ya, ya nos contestó nuestros saludos. Sí, nos está viendo el maestro. Eh, como le digo, un, un gusto y, y, y compartir esta parte de pues una, una leyenda en seguridad social, el maestro. Eh, pues eh, ahora, amiga Vero, ¿qué, ¿qué cosa es un plan personal de retiro? Porque hablamos de planes personales de retiro, pero a veces no sabemos qué es, para qué nos sirve. Eh, en realidad, una definición de un plan personal de retiro, porque a veces lo podemos confundir con esta parte del Afore, con esta parte que nos dan los patrones si estamos eh, en un servicio personal subordinado, prácticamente asalariado, y decimos, oye, si yo tengo mi Afore y de ahí me voy a mantener, ¿no? Oye, y si tengo Afore, no lo puedo hacer, o ¿qué cosa es eso de plan personal de retiro? ¿Se están refiriendo precisamente a lo que me da de mi, mi patrón o tiene otra connotación adicional? ¿Qué nos pudieras comentar, amiga Vero? El tema de la Afore es muy distinto al plan personal de retiro. Un plan personal de retiro es una estrategia que nos permite crear un patrimonio para cuando lleguemos a la vejez tengamos dinero, ¿no? Además de que tiene beneficios fiscales. La, eh, la ley sobre el impuesto sobre la renta, pues ahí menciona que las personas físicas, seas has asalariado, percibas ingresos por honorario, arrendamiento, que tengas algún ingreso, puedes tener beneficios fiscales con un plan personal de retiro. Yo le digo, acá pues comentabas que el tema fiscal, acá entra el tema fiscal del plan del personal de retiro. La misma ley te permite que tú deduzcas un plan de retiro en tus deducciones personales. ¿Por qué? Entonces, es muy, si la propia ley te lo permite, es que sabe perfectamente el gobierno el sistema de las Afores no es suficiente para el retiro. Se supone que las personas que tienen Afore y que van a estar cotizando y van a cumplir sus semanas cotizadas según la ley, pues va a representar un 30 por ciento del ingreso. Vamos a suponer alguien a los 65 años que recibe su Afore y ganaba 10 mil pesos, pues se va a ir con tres mil pesos. Entonces, no es eficiente el sistema de ahorro de retiro en nuestro país. Por eso la ley da ese beneficio fiscal que pagues menos impuestos en tu edad productiva de generar ingresos para que lo inviertas en ti, en tu vejez. Ahora también, otro punto importante, también nos permite deducir los gastos médicos mayores. ¿Por qué lo permite? Porque si vemos también el sistema de salud, pues no es muy, este, pues no tiene la mejor atención médica, ¿no? Hay muchas deficiencias o Hay mucha escasez en esos servicios. Entonces, pues nos da la oportunidad de que lo contratemos y además lo metamos en la declaración anual y paguemos menos impuestos, ¿no? Por eso es que trae este beneficio. Ahora, si tengo Afore... ¿Puedo tener un plan personal de retiro? Puedes tenerlo, puedes tener las dos estrategias. Siempre les comento a mis clientes que es muy bueno diversificar el plan personal de retiro. Sí, con algunas compañías aseguradoras lo podemos contratar a partir de 1,500 mensuales. Si ahorita hacemos tus cálculos, analizamos tus finanzas y no te es posible ahorrar esta edad, pues uh, por lo menos ten tu Afore, no y ve haciendo tus aportaciones voluntarias pero ten alguna estrategia para el retiro. Mientras tus ingresos vayan creciendo y también administres mejor tus gastos, pues puedes iniciar tu estrategia de retiro. Y en el tema de planes personales de retiro, existen dos esquemas, el deducible y no deducible. Ok, amiga, pues eh, ya, ya nos comentaste por ahí eh, ¿Qué es un plan personal de retiro? Si tengo afore, si lo puedo contratar, si no lo puedo contratar. Yo creo que muchas dudas que, que, que tenemos las personas ahí, trabajadoras, que en algún momento tuvimos relación laboral, que tuvimos aquella relación en materia fiscal el régimen de sueldos y salarios. Tal vez de ahí se separaron y tuvieron una actividad empresarial. Ahorita con estas reformas que estamos viviendo en el año 2022 se fueron a Recico. Sí, Cuestiones de ese tipo y, y, y yo creo que hay muchas dudas con respecto a ahorita estamos en un entorno de la actividad económica pero tal vez no nos detenemos a pensar en ese futuro, ¿no? En ese futuro de que cuando llegue la vejez, cuando llegue la cesantía, como lo manifiesta por ahí la ley del Seguro Social y me voy a preguntar, oye, ¿y ahora qué sigue, no? O ¿por qué no me preocupé cuando pude de, de poder generar algunos recursos, algunos fondos, como la mencionaba aquí la, la licenciada Vero, eh, interés, ese interés compuesto como tal, los, los profesionales en la materia, sabemos que existe por ahí el interés simple, el interés compuesto, aquella fórmula de principal por uno más la tasa de interés elevado a la tiempo, que hay una capitalización, cuestiones de ese tipo, ¿no? Que, que a veces, por, por la mecánica, por la rutina que llevamos en el trabajo, pues nos olvidamos de prever toda esa parte que va a llegar en el futuro, ¿No? En este sentido, pues yo creo que es bastante importante todo lo que estamos eh, observando el día de hoy, todo lo que estamos viendo. Por aquí tenemos algunas preguntas que me voy a permitir leer, eh, amiga Vero, por aquí nos claro. nos comenta, mm, a ver, por aquí tenía una mm, mm, mm, mm. Leticia Sánchez R. ¿Qué tiene que hacer una persona de 53 años que se quiere pensionar a los 60? Nos dice. Yo creo que sí. es una pregunta que, que, bueno, aparte de la parte, o sea, aparte de la parte de la FORE, yo creo que pudiera hacer mucho esta persona de los 53, ¿no? ¿Qué opinas, amiga? Claro que sí, nunca es tarde para iniciar un plan de ahorro para el retiro. Alguien de 53 años pensando a sus 60, pues tiene siete años, pues para empezar a planear una su jubilación, ese retiro digno, es del, hay dos esquemas. El plan personal de retiro deducible está fundamentado en el artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, tenemos que ver cómo está ella dada de alta, si por honorarios, si es asalariada, si tiene Afore. Si ella dice a los 60 años y no le interesa la deducción, pues se le, le recomendaría el plan de retiro no deducible, ¿no? Que está fundamentado en el artículo 93 del impuesto sobre la renta. Este plan de retiro que no vamos a deducir, tú puedes ir ahorrando, vamos a suponer que tu capacidad de ahorro sea 1,500 uh -huh. este, cada mes a los 60 años y entras en el beneficio fiscal. En el artículo 93 nos permite tener planes personales de retiro y la condición es que mínimo tengamos cinco años con el plan para que da 60 nos podamos llevar los ahorros sin pagarle impuesto al SAT, ¿no? porque es el beneficio de retiro. Ahora, también tenemos que ser conscientes que si son siete años, 1,500 va a ser suficiente para que ahorres para tu retiro. Entonces, tenemos que ver también qué cantidad sería la adecuada para que tú llegues al ingreso que quieres recibir. Y si de repente me dicen, es que ahorita no puedo ahorrar más, tengo que ajustar mis finanzas, pues lo ideal es empezar con lo básico y poco a poco vamos creciendo ese ahorro, ¿no? Ahora también vamos a suponer que ella me diga, ¿sabes qué, Leticia Sánchez? Es que sí me interesa un plan de retiro deducible porque este, yo pago hago mi declaración anual y lo quiero meter en mi este deducciones personales. Entonces, si es un plan de retiro deducible fundamentado en el artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿cuál es la condición? que se da 65? ¿Para qué? Para que haya el beneficio fiscal y no paguemos impuestos, porque si ella decide contratar un plan personal de retiro deducible y lo retira a los 60 años, ¿Qué va a pasar ahí? Va a tener que pagar impuestos sobre el ahorro más los rendimientos, porque durante varios años estuvo deduciendo y le estuvo pagando menos impuestos a Hacienda o hasta solicitó una devolución. Entonces, aquí el análisis de las personas que asesoró qué plan les conviene, si analizamos también, aparte de sus ingresos, gastos, deudas, el tema fiscal. Este, amigos, amigas, tener un contador en los impuestos es parte de las finanzas. Así seas asalariado, tú también puedes presentar tu declaración anual y, me, y tener deducciones personales para pedir una devolución. Pero muchas veces ahí necesitas de un profesional, de alguien que te asesore, que es el contador. Entonces, para personas que me dicen, es que quiero un plan personal de retiro deducible, entonces, veo en qué régimen está, por qué lo quiere deducible y también se consulta con el contador que efectivamente le diga si te conviene porque tienes tanto ICR que te están reteniendo, pues para pedir una devolución o tengas un saldo a favor. Claro, amiga, pues eh, voy a hacerte un comercial por aquí, nos, nos escribe Yarrigay que, que este hace rato me dijo, no, no, no vas a decirlo en línea. Es mi esposa, <risa> y, y, y me complace, y me complace este eh, aquí presentar a Vero, que también es nuestra agente de seguro con respecto ahí a, a, a nuestra nena. Dice, dice Yasmín, aquí aparte es interesante tu plan personal de retiro, porque al mismo tiempo es un seguro. Si desafortunadamente mueres antes, pues dejas asegurado a la persona que gustes. Es correcto, me nos dice, nos dice Es Janine. correcto, sabe muy bien cómo funciona su estrategia, buena contadora. Pues, aparte de que mi amigo Pedro Carlos le tengo mucha estima porque somos compañeros de la generación, pues también su esposa fue mi compañera de la generación, amiga y clienta. Muy, me siento muy afortunada que me dé la oportunidad de asesorarla. Efectivamente, los planes personales de retiro no solamente vas a ahorrar, tiene otro beneficio que va más allá del ahorro, la parte del seguro de vida, la parte de proteger tu capacidad de hacer dinero ante un accidente o una enfermedad que te imposibilite trabajar de por vida y quedes en un estado de invalidez total y permanente. Entonces, en esta parte de, de los planes personales de retiro que traen seguro de vida, pues llega a ser una inversión porque vamos a dejar una herencia en efectivo y un seguro de vida es la herencia más económica que podemos dejar? Porque a veces por mil quinientos pesos al mes tienes una protección de medio millón de pesos, ¿no? Ahora también, si sufrimos una muerte económica, que es un riesgo que también tenemos como personas, una invalidez total y permanente, nos van a indemnizar y va hay dinero, ¿no? No solamente es el tema del ahorro, de los rendimientos, está el tema de la protección que pensamos en nosotros, un acto de amor protegiéndonos nosotros, y pensamos en los seres que amamos. Si llegamos a faltar, no solamente somos padres, madre, hermanos, hijos, podemos dejar una herencia en efectivo a las personas que más amamos. Ok, amiga, pues también nos pregunta aquí Lucas Díaz, eh, una una pregunta bastante interesante, ya hablamos de, de estos planes bastante importantes, bastante interesantes, y nos dice Lucas Díaz, hola, buenas noches, ¿Dónde puedo verificar quiénes ¿O qué empresas ofrecen estos planes de retiro? Porque, pues, sabemos, amiga, que, bueno, contigo tenemos ahí la, la confianza de, de esta parte de los planes, pero en el mercado hay muchas personas que te pueden ofrecer muchas cosas, ¿no? ¿Cómo podemos asegurarnos de que esta persona que nos está ofreciendo un plan personal de retiro no sé si exista alguna certificación, exista al, alguna lista, así como ejemplo cuando pasaba con, con los contadores públicos registrados para efectos del dictamen, o cómo me puedo asegurar yo como persona, ah bueno, ya me convencieron de que, quiero con, de, de que quiero contratar un personal, un plan personal de retiro, pero ahora ¿a dónde voy? ¿a dónde me acerco? ¿con quién voy? ¿qué empresas o qué organismo regula a esas empresas, esas personas? Que ofrecen este plan personal de retiro para efectos de que yo también como persona física, como persona que quiere ahorrar, pues se sienta con la seguridad y con la confianza de que eso que estoy ahorrando en algún momento no se vaya a perder. Porque yo creo que es uno de los mayores temores de, de nosotros sí, las personas de decir, oye, y si ahorita empiezo a ahorrar, como decías, mil quinientos, dos mil pesos a la quincena, al mes... Y qué tal que en los 10, 20 años que me dijeron al rato me salen con que ya desapareció y, y mi dinero, ¿dónde se quedó, no? entonces sí, efectivamente. ¿dónde, ¿Dónde podemos contratar estos planes, amiga, o, o, o cómo podríamos hacerle ahí? Acá, por ejemplo, los planes personales de retiro lo pueden ofertar aseguradoras, fondos de inversión, hasta casas de bolsa, y ya también estoy viendo que hasta bancos, ¿no? Ahora, este yo mi recomendación es que sea también por una aseguradora, también les comento que el sistema financiero de nuestro país, pues, está con, regulado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comisión Nacional Bancaria de Valores, y lo forma bancos, aseguradoras y Afores. Entonces, tenemos cierta regulación, las, bueno, las aseguradoras que no pueden decir, ¿sabes qué? Cierro y desaparezco, ¿no? Pasa lo que estamos viendo ahorita con un banco, con... lo absorbe sí, sí. otra compañía. Para no decir ahí la marca. No, no, aquí no hay problema, aquí no hay bueno, problema. Bueno, es como este City Banamex, es, en dado caso si sí, las compañías aseguradoras pueden cambiar de denominación por mayor inversión o porque también este las reservas técnicas que tienen pues ya no son suficientes de acuerdo a lo que pide la ley, de la. ahora sí que la están reguladas también por la ley de eh, seguros y fianzas. Entonces las absorbe otra compañía aseguradora y los derechos obligaciones de los de los clientes se conserva. Ahora mi recomendación es que si a ti te interesa contratar, empezar a ahorrar para tu retiro, lo hagas con un asesor certificado, un agente de seguros certificado. Yo como intermediaria como agente de seguros tengo que estar certificada, tengo mi cédula que me expide la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, donde vamos a presentar un examen para este ahora sí que comprobar que tenemos los conocimientos para poder ofertar los servicios financieros de aseguradora sin cédula no puedo ofertar los servicios y también está está regulada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En la página de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, si tú le pides la cédula, el número de celu, cédula, a tu asesor, o tienes el RFC o el nombre completo, este hay una sección que podemos identificar qué asesores están, tienen esa certificación, ¿no? Que es la recomendación que sea con asesores certificados, que tengan su cédula. Ahora también, ¿por qué comento? Hace rato yo veía una publicidad en Facebook de un banco que también ya promueve planes personales de retiro. La diferencia de que tú contrates con un banco, con un ejecutivo, el ejecutivo no es un asesor, simplemente te va a recomendar algo para lograr su meta, ¿es la verdad? Entonces, cuando no tienen el pleno conocimiento, a veces ni certificados están, y también cuando llegue a haber un, un fallecimiento, una invalidez, y ellos también promueven la protección, te van a decir que marques al 0800. Entonces, yo sí les recomiendo que tengan un asesor que los acompañe, que les explique cómo funciona el plan, que por lo menos una vez al año se siente con ustedes para revisar sus estrategias. También las estrategias de los clientes van creciendo conforme pasa el tiempo, las prioridades van cambiando y que también consideren que el asesor sí le apasiona y ama lo que hace, porque también aquí como agentes de seguros se entran muchos y a veces nada más es por un rato mientras prueban o consiguen otro trabajo. ¿Y qué pasa? No dejan las carteras, obvio las, la, los contratos son de las aseguradoras, pero no hubo ese compromiso más allá. este Obvio yo también fui, este inicié, este, como agente de seguros, sí, este, gracias a los que me dieron la confianza a mis primeros clientes, pero sí es bien cierto que vean que sí está interesado en promover esa cultura del ahorro, que el, ustedes sientan que, no, que va de paso, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando los agentes son nuevos, en muchas aseguradoras ni les permiten promocionar los planes de retiro, planes de inversión, porque prefieren los totales, ¿no? Que es lo que más les deja pues a las aseguradoras, esa es la realidad, entonces que también ustedes tengan un buen agente. Ok, amiga, pues también yo creo que ya, ya, ya, ya convenciste aquí a, a alguno, nos comenta Miguel David González, buenas noches, un gusto saludarlos, podría proporcionar algún medio de contacto, es de mi interés empezar con un plan personal de retiro. Claro, Miguel, ahorita, antes de finalizar nuestra plática aquí, la amiga Vero, pues nos va a dejar su sus medios de contacto para todos los que deseen, eh, pues, contactar ahí planes personales de retiro, como les comento, pues, es la asesora financiera personal aquí eh, eh, de, de la familia, <ríe> y, y, y pues con, con bastante confianza, ¿no? Con bastante confianza con ella. Y, pues, seguimos en la plática, amiga, y recuérdame, ¿no? antes de Antes de finalizar el programa, dejar ahí tus datos para... Para claro que sí. Que, que, que se que, que se quieran contactar ahí contigo por el tema de de planes personales del retiro y y la siguiente pregunta que te quisiera hacer es si ¿sí hay algún tope o beneficio de fiscal precisamente yo creo que nos ven nos ven bastantes amigos fiscalistas de un plan personal de retiro deducible. Nos comentabas que hay planes de retiro deducibles y planes de retiro no deducibles. Si hay algún tope o qué beneficio fiscal me pudiera otorgar el hecho de contratar un plan de retiro deducible, ¿no? Porque a veces también buscamos la parte del beneficio fiscal. Así es, el <tose> beneficio fiscal de un plan personal de retiro deducible es que puedes... Este, contratar un plan de retiro del 10% de tus ingresos acumulables sin que excedan a 5 UMAs anuales. Ahorita ya la UMA pues se actualiza el primero de febrero, el, va a quedar en 96.22 pesos entonces 5 eh, UMAs anuales, el tope sería 175.505 es eh, uno de dos que no excedan del 10% y que este, el tope son 175. Entonces, esa es la deducción que podemos tener. Vamos a suponer, alguien que gane 300 mil anuales y hablamos del 10% de sus ingresos, pues puede ser un plan de retiro de 30 mil pesos, no es lo que la ley le va a permitir deducir y no excede de las cinco más anuales, que son 175 mil. Entonces, ese es el beneficio fiscal y el beneficio fiscal es edad 65 para que el ahorro y los rendimientos generados no se pague impuesto porque si no, pues viene la penalización, ¿no? Si se retira antes, pues vamos a tener que pagar impuesto del total de retiro, ahorro más rendimientos. Ok, y, y referente a esto que estamos hablando de la parte fiscal de, de los planes de retiro deducibles, eh, también hablabas que había planes de retiros no deducibles esos, esos planes de retiros no deducibles también tienen algún beneficio fiscal o de plano o de plano no pues claro que sí los planes no deducibles tienen un beneficio fiscal la ley del impuesto sobre la renta artículo 93 nos dice puedes tener un plan que no vas a deducir cada año como deducciones persona personales. personales entonces el beneficio fiscal está edad sesenta eh, todo lo que ahorres más los rendimientos a tus 60 años, te lo puedes llevar sin pagar impuesto y además pues este la condición es que mínimo sean cinco años con el plan, por eso hace rato que Leticia nos comentaba, tengo 53 años y quiero pensionarme a los 60, pues se si, si le podría recomendar un plan personal de retiro no deducible. Ahora, los planes personales de retiro yo voy a ejemplificar con Scandia, crea una compañía aseguradora experta en planes de retiro, además de que es aseguradora es administradora de activos, entonces el dinero de los del plan de ahorro para el retiro se invierte en fondos de inversión. Por lo regular está dando un rendimiento del 8%, es un fondo de inversión en renta variable. Ahora, ¿qué pasa? Dan una protección por fallecimiento e invalidez. Vamos a suponer que la persona dice: No, pues yo voy a contratar un plan de retiro deducible de dos mil pesos y tengo una protección aproximadamente de 690 mil y esta persona fallece, entonces a su beneficiario pues va a recibir los 690 mil, pero acá el beneficiario sí va a pagar el impuesto de la suma asegurada en un plan de retiro deducible. Otra diferencia, plan de retiro no deducible, el mismo ejemplo, contrata su plan de dos mil pesos, es no deducible y fallece y tiene una suma asegurada de 690 mil entonces su beneficiario va a recibir los 690 mil, pero no paga impuesto. Entonces tenemos que ver qué conviene más porque en el tema también de recibir la herencia a través de un seguro de vida deducible o no, que este viene también hay un tratamiento fiscal. Eh, Hacienda dice, no, el SAT, si estuviste deduciendo cada año en tus deducciones personales y si me pagaste menos impuesto, si retiras antes de los 65 pagas el total del retiro y si te mueres o te invalidas, pues también pagas el impuesto. Entonces, el plan personal no deducible, pues trae menos como castigo. ¿Por qué? Porque no lo deducimos año con año. Exactamente. Eh, perfecto, amiga Vero. Pues, eh, también al, alguna otra pregunta que tenemos por ahí, tenemos algunos saludos de HL Getsa, saludos contadores, juve Romero también nos está viendo, Gaudí García dice muy interesante saber sobre estos temas. Pues yo creo que son temas eh, de, de cultura general, lo voy a llamar así, de que así nos, es. nos debería interesar a todos esta parte de, de prever lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Como decíamos hace rato, pues no sabemos si vamos a vivir a, hasta los sesenta, 70 ochenta, o si a, ahorita a los 34 a los treinta tres, no sabemos, ¿no? Pero por lo mismo que no sabemos, pues debemos ir eh, organizando esta parte de nuestro futuro, ¿no? Quierase o no, como lo decía también eh, a, aquí un comentario, pues, quierase o no, es el tema de yo voy a prever para mí, pero si llega a pasar algo, pues, también hay una parte asegurada. Hay una parte asegurada por el hecho de, de yo llegar a faltar. ¿Por qué? Porque esa suma, pues, en realidad, pues, no se pierde, ¿no? Al, alguna, alguna otra pregunta que tenemos también es, oye, pues, yo ya quiero contratar mi plan personal de retiro, hasta qué, ¿Hasta qué monto pudiera contratar contratarlo? ¿Cuál sería el límite mensual en la cual, o a partir de qué límite puedo contratar un plan personal de retiro deducible en este caso? una Scandia crea del ejemplo que estoy haciendo, un producto de una compañía aseguradora que yo oferto, pues lo puedes contratar desde 1500 mensuales, si es deducible ahora sí que el límite el limite... Va a ser de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, que es 10% de los ingresos acumulables sin que excedan de 5 o más anuales. Ahora, otro punto súper importante, no el hecho que tú contrates un seguro con cualquier compañía aseguradora, ya sea para la educación o solamente seguro de vida, o un seguro para la mujer o con otras características, significa que tú lo puedes deducir, porque de repente los clientes, se confunden, Ay, yo estoy ahorrando, este, no sé, para la educación universitaria de mi hijo contador, ¿lo puedo deducir? No, solamente son los planes personales de retiro que se contratan con esa característica, según artículo 151, artículos 93, y las aseguradoras deben de estar autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT para ofertar esos productos para que lo podamos deducir, también te va a dar tu constancia, de tu plan para que sea como comprobante para tus deducciones personales entonces que quede claro que no todos los seguros son deducibles solamente el plan personal de retiro deducible y el gastos médicos mayores como bien decía Pedro Carlos no no solamente es pensar en ahorrar este para cuando yo sea viejita este que el dinero crezca que genere rendimientos estamos en la pandemia seguimos en otra ola, entonces, si tú contratas un plan y vamos a suponer que llevas dos meses ahorrando, ya sea la cantidad que decidas, y llegas a fallecer, pues hay un seguro de vida para tu familia, para tu esposa, esposo o hijos. Entonces, también nos da esa nobleza este plan que nos protege y protegemos a los que más amamos. Con un plan personal de retiro, este como Estel, dice el dicho, matamos aquí cuatro pájaros de un tiro. Uno, te proteges por fallecimiento e invalidez. Dos, empiezas a ahorrar, generas ese hábito. Tres, empiezas a invertir tu dinero, hacer que tu dinero trabaje para ti mientras tú estás trabajando para generar ingresos, para ganarte la vida. Y cuatro, si es deducible, pues tienes beneficio fiscal. Entonces nos ofrece muchas, muchos beneficios empezar a ahorrar para el retiro. Ok, amiga, pues vamos a pasar a una parte de un ejemplo por ahí este también para que conozca nuestro auditorio a, a, al, al que nos acompaña en los controles de noches de censo, aquí el amigo Eruviel. Por ahí vamos a, a, a proyectar una imagen que nos compartió aquí la licenciada Vero con respecto a un ejemplo que nos dice, vamos a ejemplificar si deseo ahorrar para mi retiro y tengo las siguientes características, una aportación mensual de dos mil pesos. ¿Cuánto me llevaría a edad de 60 en un plan de eh, retiro no deducible y cuánto ahorraría a edad de 65 en un plan personal de retiro deducible? Ya tenemos por ahí la imagen en pantalla. Dice, ¿con cuánto te quieres retirar a los 65 años? Y tenemos ahí tres supuestos. 25 años, inversión mensual de 2000, 35 de 2000 y 45 inversión de 2000. ¿Nos podrías platicar eh, sobre esta imagen, amiga, que estamos viendo para que nuestro auditorio pues vea? ¿Qué pasaría si estamos invirtiendo esa cantidad y a esos años? Claro que sí. Acá yo ejemplifiqué con esta imagen para ver la importancia del tiempo, que mientras más jóvenes iniciemos nuestro ahorro, y por ejemplo, edad 65, pues también vamos a obtener mayores recursos, porque el dinero se está invirtiendo. Acá es en un fondo de inversión que genera un 8% de rendimiento, es renta variable. Entonces, a edad 25 va a tener, eh, empieza a los 25 ahorrando 2,000, y a sus 65 años se lleva 8 millones 168 en 35 años diez años después igual inicia con la misma aportación a sus 65 años ahorra 3 millones 427 edad 45 años pues ahorra igual dos mil pesos y se lleva un millón 333 entonces que quede muy claro cuál es el mejor momento de empezar a ahorrar para el retiro mientras más joven seas, eh, hay que aprovechar el factor tiempo para que el dinero genere más rendimientos. Aparte de que se invierte en un fondo de inversión de un 8%, yo también les sugiero que revisen alternativas donde les estén dando rendimientos mayores a la inflación. En el 2021 cerramos con una inflación del 7.36% y si tú tienes una estrategia que no te está dando por arriba de la inflación, pues prácticamente tu dinero está perdiendo valor. Ahora, acá, tanto en el ejemplo de que sea un esquema deducible o no deducible, pues este, ambos se llevan, pues prácticamente el ahorro sin pagar impuesto, ¿no? Porque cumplen las características: edad 65, mínimo 5 años. ¿Y qué pasa con un plan de retiro no deducible? Pues mínimo se da 60, ¿no? La edad 65, pues si la persona quiere seguir ahorrando puede y pues va a tener mayor ahorro y rendimientos. Este, ahora, otro beneficio que acá con dos mil pesos, pues tienen una protección de 690 mil, tanto el de 25, 35 y 45 años. Busquemos compañías aseguradoras que también nos den beneficios de protección sin que la protección se esté comiendo el ahorro. ¿Por qué? Porque muchas compañías aseguradoras se enfocan, sí, efectivamente, en la protección, pero mientras se cumplen años es mayor el costo del seguro y lo van cobrando del ahorro. Ahora también, acá no importa la edad, este, las condiciones, si eres mujer, si eres hombre, y también Scandia es un plan muy noble porque me ha permitido asegurar a personas que a veces ya tienen diabetes, ¿no? que en otras compañías pues no las aceptan. ahí ¿Qué pasa? Les bajan la suma asegurada, obvio todo se declara en un cuestionario médico, pero le da la oportunidad a personas que ya no son candidatas en otras compañías de que puedan tener un seguro y que puedan ahorrar e invertir. Ahora vamos a suponer bueno, antes de que este, este de, de la hora del programa también voy a compartir mis redes sociales, con gusto les claro. puedo asesorar este, de manera personalizada, la asesoría es sin costo alguno, pueden contactarme a mi número 951-2511-656, mis redes sociales son Facebook y Twitter, Verónica León, Instagram como Verónica, León, asesora, y también les invito a que escuchen mi podcast, el Maratón de las Finanzas Personales por Spotify. Ahora, en esta misma imagen, vamos a suponer que alguien contrató un plan de retiro deducible. Entonces, ¿cuál es la condición? Que sea edad 65, pero a esta persona se le ocurre retirar su dinero a edad 60. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener que pagar. El veinte Ahí en ese ejemplo, esta persona que un ejemplo de edad treinta que es María, contrata un plan de retiro deducible, pero lo retira a los 60 años. No cumple con el requisito de la ley que se da 65. Entonces va a tener que ahorrar, bueno, ahorró un millón De inversión tiene tres millones cuatrocientos ¿Y cuánto va a pagar de impuesto? Va a tener que pagar el impuesto sobre la diferencia del, ahora sí que es sobre los 3 millones 427, el 20%. Cuando, entonces, esa es la penalización cuando no se llega a los 65 años de un plan de retiro no deducible. Entonces, ya con los clientes nos sentamos y revisamos realmente qué les conviene, ¿no? este Pueden iniciarlos a partir de 50 pesos diarios y tenemos el beneficio de la protección. Claro, amiga, pues bastante importante esta parte de, bueno, pues mejor me espero cinco años, ¿no? <ríe> mejor no, me el mejor cinco... momento es ahora, amigo. <ríe> no, no, no, me espero cinco años para retirarlo, para no pagar impuestos sobre la renta, decía yo. Ah, efectivamente. Este, que eh... independientemente puede ser que, este, ahora, otro punto importante, estos planes crea de retiro, los cargos de cancelación son solamente hasta el año 10, a partir del año 11 ya se pueden llevar todo el dinero en un plan de retiro no deducible, ya no hay cargos de cancelación y solamente se va a pagar el 20% sobre los rendimientos reales. En un plan personal de retiro deducible, igual el cargo de cancelación es hasta el año 11, me voy a llevar menos, ¿por qué? Porque si hay mayor penalización en el pago del impuesto, voy a tener que pagar el 20% sobre el ahorro más rendimientos. Entonces, vamos a verlo. De repente la gente me dice, 65 años es muchísimo tiempo. Pues tengo que, 35, 25. Este, no tenemos cultura del ahorro a largo plazo. Los mexicanos somos cortoplacistas. Pero espérate, la meta corto o mediano plazo es a 11 años. Si también quieres disponer de ese recurso para disfrutarlo en alguna otra meta, se puede y también hay beneficios, tanto de protección, ahorro e inversión. Claro, amiga, pues bastante interesante esta parte de... Eh, bueno, todo, todo esta proyección de, de lo que va a pasar en el futuro con nosotros, ¿no? Tal vez ahorita decimos, no, pues me siento joven, me siento bien, todavía puedo trabajar, pero pues no sabemos lo que pueda llegar a, a pasar en un futuro, y más en estas épocas, ¿no? Que nos estamos enfrentando a esta pandemia, al Omicron, al a, a Deltacron, y por ahí vi un... Vi un que... variantes. Tantas variantes. Pues, tantas variantes. Protégete, que... porque está el COVID, ¿no? Todavía no se ha ido, tengo un seguro de vida. Precisamente no sabemos lo que nos pueda llegar a ocurrir, ¿no? Eh, por aquí tenemos otra pregunta de Gaudi García y dice: ¿usted me podría apoyar en saber sobre la modalidad 40 del que habla el INF para que un trabajador pueda pensionarse con ingresos superiores al mínimo? No sé si manejas modalidad 40, amiga. No manejo la modalidad 40, este, pues como bien sabemos son personas que ya no deben de estar cotizando con algún patrón, ¿no? Que quieran ellas inscribirse al Seguro Social para juntar sus semanas cotizadas. Yo ahí sí les este, recomendaría a algún amigo que es especialista en modalidad 40 para que también les cree una estrategia que cuánto es lo que tienen que ahorrar para que puedan recibir su pensión y a veces también que sepan claramente cuánto va a ser la mensualidad o lo que van a estar pagando a sus aportaciones al seguro social, ¿no? Efectivamente hay muchos que pueden usar modalidad 40. En los esquemas que yo manejo, no asesoro como tal o tengo una estrategia, pero sí les puedo recomendar a un experto en ese tema. Claro, y igual aquí de parte de la familia Census, como les comentaba hace rato, por ahí está el maestro Pepe Soto. Efectivamente. Experto, experto en esos temas, por ahí pueden contactar al maestro Pepe. Y igual saludos por aquí a nuestra ex compañera Indira Ramírez Ramírez. Saludos, un, Cindy. Un gusto también que nos esté viendo. Por aquí también estaba mi amigo, mi hermano, el maestro Eliseo, que estuvo el programa pasado también aquí en Noches de Census. Saludos, Eliseo, pues, también. Y pues yo creo que eh, bastante agradable tener este tipo de pláticas ya después de, de tanto tiempo que, que nos vimos allí en el estudio. Y yo creo que ahorita, pues ya cada quien tomó su especialidad, tomó su tema, tomó su, tomó su rumbo y pues seguimos compartiendo esta parte. En este caso con la audiencia y con el favor que me permite aquí la capacitadora Census. Pues amiga, prácticamente ya estamos llegando al final de nuestro de nuestro programa. Eh, prácticamente porque, pues como les comentaba y nuevamente les hago la invitación a todo nuestro auditorio que a las nueve de la noche en punto, pues nos podamos conectar en la misma plataforma para efectos del siguiente programa que es Rompiendo Paradigmas con un equipo de lujo, como siempre lo he comentado, como siempre lo he admirado, eh, maestros que yo creo que en algún momento nosotros como estudiante admiramos y seguimos admirando, ahí el maestro Martín Rojas Tamayo, mi amigo y me, complazo de, me complazco de decirlo así, el maestro Antonio Aranda, el maestro Pepe Soto, como lo acabo de mencionar, el maestro Enrique Corona, que también ya tuve el gusto de conocerlo, y el maestro también eh, bastante eh, analítico, como lo he visto ahí en redes sociales, el maestro Salvador. Entonces, pues los esperamos a las nueve en punto con Rompiendo Paradigmas y pues amiga, te dejo los micrófonos para que te puedas despedir de nuestro auditorio, no sé qué mensaje les quieras dejar para efectos de poder despedir nuestro programa. Pues muchas gracias, este Pedro Carlos, por la oportunidad de estar en tu programa. Un placer es haber estado en noches de census, los dos compartiendo información importante para nuestras finanzas. Ustedes como expertos en el tema contable fiscal, al final, pues tanto los contadores como el asesor financiero, pues son importantes, ¿no? Que ustedes los consideren que tengan esos asesores para que puedan tomar mejores decisiones con su dinero. El tema fiscal es parte de nuestras finanzas, aunque no nos guste, aunque pensemos que es, a, es tema del diablo, pues necesitas al contador. Y como asesora, pues te puedo ayudar ¿no? a que uses los beneficios fiscales que nos dan en, en planes personales, gastos médicos, también te puedo apoyar en planes de ahorro educativo, también manejo el esquema de inversión. Entonces estoy para servirte y un placer haber estado en Noche de Censos. Gracias a los que se conectaron, gracias a los que nos escuchan por Spotify pues muchas gracias amiga también a ti por haber aceptado la, la, la invitación pues es un, un gusto, un honor contar con tu presencia aquí, como te comentaba, pues tenemos aquí aproximadamente dos meses a cargo de este programa y esperemos estarlo haciendo de la mejor manera aquí con la venia del maestro Antonio Aranda y pues igual a todo nuestro auditorio, los esperamos el próximo miércoles en este su programa ya tradicional, Noches de Census. espero que nos sigan compartiendo, nos sigan ahí en sus redes sociales, y pues me despido de ustedes, su servidor, el maestro Carlos Ramírez, desde la ciudad de Oaxaca, de Juárez, Oaxaca, y pues nos vemos el próximo miércoles para seguir compartiendo este tipo de temas. Hasta la próxima. Gracias.